caso de Kim Peek, que fue en el que se inspiraron para hacer la película de Rayman, y este chico nació con macrocefalia, cabeza muy grande, pero tenía los hemisferios separados. La estructura que los une, que es el cuerpo calloso, no se había formado completamente. ¿Y ¿Qué pasaba? Pues que esta persona de joven pues apenas era capaz de abrocharse la camisa, tenía 85 de cociente intelectual, estaba ahí en la zona que se denomina límite, pero acabó el currículum escolar con cuatro años de adelante. Y dice esto, vamos a ver, si es un caso límite, ¿cómo puede ser que haya acabado con cuatro años de adelanto? Cuatro años de adelanto significaría que tendría que ser un genio. Bueno, pues la explicación es que Kim Peek recordaba el 98% en su vida adulta de los 12.000 libros que había leído. Tenía una memoria casi perfecta. Y ahora unimos los puntitos y lo que significa es que el currículum escolar se basa en memorizar. No se basa en...